Bien, perfecto, nos encontramos con Roberto Gioria, eh, Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia. Roberto, buenos días. Buenos días. Bueno, este, su visita en Sunchales es este, por un motivo obvio que es eh, la reapertura, digamos, el nuevo llamado a licitación para la continuidad de lo que es la segunda etapa en este caso, de lo que es el Canal Norte aquí en Sunchales, ¿no? Sí, es eh, el llamado a licitación para completar el reacondicionamiento del Canal Norte, eh, de lo que quedó... Eh, no realizado a partir de la rescisión del contrato con la empresa que no podía cumplir con el contrato correspondiente. Entonces, entonces ahora con esta licitación pretendemos ejecutar la obra que quedó inconclusa. Sí, los vecinos de Sunchales justamente que están mirando eh, este video, que están mirando esta entrevista, puntualmente no, no observan tanto el canal en particular, sí una calle, una arteria, que es fundamental, ¿no? Y es una, una calle que, que conecta uno de los, de los barrios más importantes de Sunchales, y es el canal, el puente de calle Ameguino, ¿no? Usted cuando comenzó la locución hace un, algunos minutos, hizo referencia sobre ese canal, ¿qué nos puede decir? Sí, ese puente. El puente de Ameguino es una, una de las obras a realizar en esta segunda etapa. Eh, se lo va a construir no es cierto, totalmente porque fue demolido como parte de todo el plan de obras anterior. Eh, se lo demolió y ahora lo vamos a reconstruir. Es un puente que, digamos, de luz hidráulica tiene 15 metros, son cinco, tres módulos de 5 metros eh, que hacen 15 metros de luz hidráulica. Hubo mucho trascendido sobre ese puente en particular, pero este, la información oficial es que bueno la empresa no pudo continuar con las obras, por eso que no se continuó con, el, con los trabajos. No, no, fue por eso, eh, por eso rescindimos. Uh -huh. eh. Lo que pasa es que la rescisión, ¿no es cierto?, el proceso, el trámite de rescisión es engorroso, no, no es una cosa que se hace de un día por el otro, sino que lleva un tiempo determinado. Y aparte tenía alguna deficiencia el proyecto anterior, eh, a lo que hubo que hacer algunas reformas del al proyecto, sobre todo en un tramo en donde había que protegerlo con gaviones, y bueno, se incluyó ese tipo de, de trabajos y también... Eh, ...se cambió la metodología constructiva... ...o sea hubo algunos cambios que hacer en el proyecto. Está bien, ¿hubo algún inconveniente ahí en la en la apertura de sobres... ...que bueno, esperemos que se pueda subsanar... ...subsanado eso, la empresa que, que estaría haciendo los trabajos... ...es Menara de la ciudad de Rafaela... ...¿usted qué estima en tiempos? ¿Cuándo, digamos, si se subsana todo el inconveniente que hubo? ¿En cuánto tiempo más se podrían estar retomando los trabajos? Y es un proceso que lleva más o menos dos meses... Eh, a partir de ahí, más o menos, se firma el contrato y la empresa ahí tiene unos días para iniciar las obras. Me imagino que tiene, por supuesto, la orden del gobernador, porque fue uno de la, la primera visita incluso que hizo Sunchales. Es. Que estuvimos allí, me acuerdo, este, un día muy frío en, en lo que es la, la cooperativa ganadera. Sunchal. Así es, sí, sí. Debe sí tener... El gobernador, la ministra, Silvina Frana, todos, estamos esperando poder terminar lo más pronto posible la obra, ¿no es cierto? Porque aparte sabemos de los problemas de drenaje urbano que hay, ¿no es cierto? Por eso la necesidad de reacondicionar el canal y también que los puentes, digamos, eh, digamos, hemos interrumpido el tránsito, ¿no es cierto?, en ese lugar, que vuelva a tener esa, esa conexión, ¿no es cierto?, dentro del ejido urbano. Muchas gracias. ¿eh? No de nada.